بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل سعي فيه مشكورا وذنبي فيه مغفورا وعملي فيه مقبولا وعيبي فيه مستورا ya, Oh Dios mío, hazte mi esfuerzo en este día ha valorado, que mi pecado se ha perdonado, mi práctica ha aceptado, y mis defectos se han cubierto. Oh, quien mejor hoy te quienes quién es hoy? al-Rajim, En el nombre de Dios, el que el misericordioso, hola a todos mis hermanos y hermanas. Entre los más importantes puntos de la súplica del vigésimo sexto de día del mes de Ramadán son estos. La. Valoración del esfuerzo de los creyentes, la aceptación de las obras y el cumplimiento de los defectos. Leemos en eh, la súplica de este día, Oh, Dios mío, haz que mi práctica sea aceptada. Según el Corán y las narraciones, Solo los actos que se realizan eh, con piedad y sinceridad son aceptadas ante Dios. Las obras buenas que se hacen sin piedad y sinceridad no tienen este valor, ya que es posible que incluso un incrédulo Realice correctamente una obra buena como la oración y el, o el ayuno Pero con otras intenciones que no sean buenas y sinceras por Dios Es obvio que tales actos no tienen valor ni merecen recompensa Por ejemplo el ayuno es un acto que es bueno para la salud. E incluso las narraciones islámicas nos han dicho ayunad para que estéis sanos y saludables. Bueno, ahora si alguien ayuna solamente con la intención de que mejore su salud, ese ayuno no es aceptado ante Dios porque se realice por otros motivos fuera de la complacencia de Dios. Por lo tanto, hay que señalar que cualquier obra buena, aunque tenga muchos beneficios materiales, debe realizarse con intención pura y sincera, para complacer a Dios. Espero que seamos buenos seguidores de Ahulbait, wasalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.